En lo político, bueno, mientras usted estaba en Colombia, el presidente del Partido Comunista hizo unas declaraciones, dijo que la Constitución, eh, no sé qué se le podría mejorar, que está prácticamente muy bien. No, no, no, no, eh, no, no, no dijo eso. No, no dijo eso. Yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Es que, es, eso que dijo. es que, usted le dio la entrevista completa, me imagino. Sí, claro. Sí, sí. Y a mí, a mí una cuestión que me tiene, la verdad, ya, creo que eh, le hace muy mal al debate político es siempre agarrar una cuña, tratar de interpretarla de la peor forma posible y a partir de eso hacer responder al otro y estar peleándonos permanentemente y eso es una cuestión que en, está demasiado naturalizada. Yo he conversado con el presidente del Partido Comunista, he conversado tal como he conversado con la presidenta del PPD, con la presidenta del Partido Socialista y hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación como otros eh, del de proyecto constitucional que eh, se pueden mejorar. Por lo tanto, yo no me cabe ninguna duda de que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos, eh, en buena hora que así sea, que discutan respecto a eso, y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva constitución también se centre en los aspectos luminosos positivos de ella, que es un avance democrático y un avance en derechos significativos, que es mirado no solamente acá desde Chile, sino que alrededor del mundo respecto a lo que significa, y quienes legítimamente tienen la opción del rechazo pueden, eh, puedan plantearlo, sin interpretaciones de mala fe sino en función de lo que dice el texto para poder convencer a la gente de cada una de sus posiciones nuestro deber como gobierno es eh, garantizar que la gente pueda votar de manera informada yo no tengo ninguna duda que tanto Guillermo Telier como Natalia Pergentil y Paulina Dudano o las diferentes actorías tienen voluntad de mejorar el texto eh, de, de que esto eh, siga para adelante con certidumbre para la gente y que podamos tener una constitución nacida en democracia de un diálogo que además por primera vez en la historia de nuestra república es paritario con plena participación de las mujeres se lo gustaba porque gente de su propio partido de, del partido comunista tuvo interpretaciones distintas respecto a esa frase digamos pero eh, no soy del lo, partido lo importante no no, es estamos claros pero se lo estoy diciendo como también hay gente que eh, comentó la frase pero lo que nos interesa de fondo es, es que aquí es si se... va a haber un acuerdo o no nuevo político para es que, eh... ese justamente